No me siento bien Dime, ¿qué pasó? No me siento bien ¿Es acaso la situación actual del mundo? Las guerras, la muerte, el capitalismo destructivo que exprime nuestros recursos No me siento bien ¿Es acaso el vacío humano de saber de que llegas al mundo solo y que así te vas a quedar? ¿A pesar de que las falsas amistades te brinden un apoyo emocional interesado? No me siento bien ¿Es acaso la conciencia de que nuestros méritos y reconocimientos no son más que humo en la expectativa de una mente que solo quiere pasarla bien mientras los demás sufren? ¡Dímelo, por favor! ¿Qué tienes? No me siento bien. Hola, soy Eseo Y tomo las calles. A pesar de que las falsas amistades. Acabas de cagar donde toma Danila. Responde. Responde. Responde. No tan agudo. <risa> Así humano de sentir que. ¡Puta madre! ¡Sorry! Ven. Ven a mí. Mírame. <risa> <risa> Mírame. No te das cuenta de que hacemos un rato. Pero... <risa>